últimas palabras, güey, antes de comenzar esta aventura, que Dios los agarre confesados. Merga, güey, <risa> pues ni modo. como les he dicho estamos en el aeropuerto para el viaje que vamos a hacer, hoy un poquillo tarde pero pues ya parece que lo vamos a lograr, espero no haya pedo y pues nada estamos aquí en el aeropuerto de Guadalajara, a punto de salir, Entonces, nos guachamos. Pues ya estamos volando hacia Cancún, para mi sorpresa el vuelo salió temprano bueno, no era temprano como a tiempo, que es algo como bastante raro que pase ahora. Solo que creo que me tocó uno de los peores aviones en los que he viajado. No tiene nada de colchón. Es como que, no mames, ya va sentada en una pinche tabla. La Entonces sí está espectacular. Inviértenle ahí poquito y estamos por descender. Esperemos llegar en poco tiempo ya. Sí. las últimas palabras de antes de comenzar esta aventura que dios los agarre confesados verga wey <risa> pues ni modo llegamos aquí a treparnos a esta madre esperemos que todo salga chido y que fuera coges ahora y vas al aeropuerto y lo depositas nuevamente y te devuelven el dólar. Bueno, ¿te a pagar un mexicano o sí. un Eso, son? mexicano. Mexicano, Ah, pero bueno. le rompió un vaso en la habitación. Ustedes llaman y lo lindo. La sonrisa de las muchachitas tiene que ser así aquí. Nunca ha pasado. El trabajo de nosotros son ustedes. Siempre que, que he tenido extranjeros en mi casa, que son bastantes, siempre se han ido muy complacidos con el servicio de las muchachas. En la fiesta, eh, pueden hacer en el ranchón que se les voy a enseñar ahora hasta las 12 de la noche y el sábado hasta las 2 de la mañana. Eso no quiere decir que si ustedes quieren entrar para el comedor y ustedes quieren formar la recholata en el comedor después de las 12 de la noche, no lo puedan hacer. Si uno se quiere bañar, no sé, a las 11 de la noche en la piscina, uno se puede bañar. Ahora ahí no se pueden meter todos a las 2 de la mañana porque nos llaman la policía porque aquí todas las personas que viven alrededor de mi casa trabajan. Ahora les voy a enseñar las habitaciones. Vamos a empezar a ver la sí, casa. Gracias. Dejen Muy todo claro. eso aquí para que primero se pongan de acuerdo. Yes. A few moments later. El jefe come mucho. Leche <risa> de, de esto arriba. Nosotros vamos a comer más Sí, sí, cubano. sí. Como sí. no, debe de ser. ¿Es eso? Ah, no, mi Parecido. amor. Ahora yo te voy a enseñar. Eso nos va a traer Bebecito un lindo de la vida. Ah, bueno. ¿Buñato? Pero, pero tiene que lo ah, muy bueno. ¿Le gustó? Muy bueno. ¿Qué, ¿Qué es? Boniato en tentación, se llama eso. Pero es una raíz, es como una papa. Es como una papa. Pero dulce. Pero dulce. dulce. Sí. Nosotros los cubanos. ¿No la hemos ¿no ¿no mordido? Sí, cuidados. está Ay, rico, es, es este. ¿Le gustó el bobín de la tentación? Muchas gracias. Puigia, la salsa, no? sí, sí, sí. Está bueno? ¿Cómo está preparado el? Sí. Dígalo. No, somos, somos malísimos para cocinar. Mira, Mira eso le tienes que echar. Es un poco por ejemplo, cuando está un poquito así, medio cocinado, echas vino vale, seco, pollo. le mantequilla, azúcar y le echas un poco de canela. Rico rico ¿Cómo se llama esta madre, güey? Moriano. Moriano en tentación. ¿Cómo se llama esta madre, güey? ¿Cómo se llama esta madre, güey? ¿Cómo en tentación. ¿Cómo se llama esta ¿El pollo está llama esta ¿Quién tiene falta aquí? Ese más es ¿qué qué, está en ver que ese Comino... Oye, pero qué cosa más grande. Ah, dígalo. Yo ahora sí en Cuba, nuestra primera primer comida toda la banda. ¿Estás chilosa o no? Gabo, el Marco, el delicioso. Pablo, este lo hacen aquí. Pedro y él. Oye, Eve, Eve. ¿Eve? Eve está con... Ajá, con. A huevo, güey. La neta es... Chino, cabrón. Oyo, se ve que lleva todo ese rato. ¿Tu ese batillo o okay qué, Apo? A ver, no. Ah. Eh, pues tú date, güey. A la neta." Doni. ¿A dónde? ya, güey? Yo también, Daniel. contigo. Pero bien. ¿Qué? ¿Aventarse o qué? Ajá. Este es bien macho, güey, Pinche bien sirenito, le vale verga. Ah, puede... No mames, güey. No mames, La neta sí está bien verga este pedo, güey. ¡Ey, Mira, mira. Voy a salir ahorita uh, su pedazo. los ojos que me invitan a probarte Piel de duraznillo Corazón de chocolate Alma de manzana Que me invita al paraíso Y un par de melones Porque Dios así lo quiso Eh, eh ya pues, dijo que prefieran la de Tony, eh Sí, es que la del para allá, la <risa> esquina ahí pues se va a dormir con él, güey Mira la eh, patada está... de la dura leve eh, eh, eh. Una, dos, tres <risa> eh, ¿Cómo, cómo? Solo, solo <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Tú ¿tú claro, como difícil! ¡Cale! uno para allá, ¡Cale! uno para, eso, para <risa> Igualdad, igual, igual, llaman... igual le voy a decir a que ustedes son jóvenes. Buen tipo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer hoy, güey? Hoy nos vamos, nos vamos a desgarrar. Hoy es el día del desgarre y del vómito y la inconsciencia. ¿Desgarre es como degenere? Sí, degenere, sí, okay. para, para tratarlo de ver bien. Perdón, ¿eh? Perdone, okay. me, no, me no, está bien. Me desnivelé. Ya me comemos. Vamos a llegar aquí a un clavo que nos pasó el jefe. Creo que esta es la zona equivocada. Es como si estuviéramos haciendo el tag del supermercado versión cuba. ¿Esto qué es, güey? Sí, pero viene la güey. rara, güey? American Color. Ok, qué? Nos bajamos un chingo para comprar agua. Leve. No, que no hay, güey. Que no lleva mineral. Un... No, güey, solo... <música> salida infructífera, como que hubo un pequeño problema y vamos a tener que replantear la situación, Pero Después de haber resuelto el problema en la tienda de autoservicio, al parecer vamos a ir en busca de la mítica bodeguita del medio con toda la raza. Aquí vienen por acá atrás una banda, acá adelante están otros batillos. Aquí a espaldas la catedral de La Habana o algo así, está chido, la neta ese edificio. Está llegando a la mítica uh, bodeguita del medio, parada obligada en Cuba. Aquí con la banda del Pedro. Saludo a toda la banda. Saludos a toda la banda, viejos. Tony, Tony, tonight. la clica. Cana, un show bailarina, bro, con todo muy bien. Y después que saque de ahí, nosotros esperamos, ni siquiera lo veamos sí. ahí. Al Tilín, ah, el Tilín. ¿Ah, sí? Te dan una carta. Una carta. La chica? <risa> no, pero en serio. Sí, buscando materia prima. De la ciudad se puede tomar en la calle o en todas las ciudades? Donde quiera, donde quiera. quiera, puedo tomar. En la calle, puedo andar con la cerveza, con el lo que tú quieras. En una iglesia también. Bueno, pero allá una iglesia por respeto, pero. Ah, pero. ¿Cómo ves, Jaime? Como en base, si, cabrón ron. Sí, borracho, eh. Borrachos. <risas> <risas> Me antojaba sí. algo así, 100% Vieres. cacao. <risas> ¿De jefe, o le Yo el pomo, cabrón. Ahí quedó pagando su apuesta y para terminar el día, chingón. Primer día en La Habana, Cuba. El Pedro se va a aventar un bombazo. Sí, Tony me ganó en el billar Es un pacto de caballeros. Si Por una mamada, güey. Ahí tiene la puta bola blanca como 30 veces antes de meter la negra, güey. Pero, ¿está bien? Perdí. No hay pedo, no hay pedo. Ah, po, sí estoy, eh, loco. ¿Sobra una o qué? está <risa> vengo. ¡Ah, güey! Pinche gamba ¿Cómo va a ser? Tienes sí, que o sea, no, decir, para para que no yo soy Pedro y esto es Yacas Porque de aquí está más que? profundo, güey ¡Pago la apuesta! Está loco oh, la... oh. Oh. Oh. ¡Oh, Perdón Se nos han picocado tres veces te engañé te... <risa> Está, en está bien, es pretextable, güey ¡Pague la apuesta! ¡Pague la apuesta! ¿Qué te lo sabe, güey? Me la han mentado más de una vez Sí Siempre Aquí va a terminar el primer episodio es de esta serie, güey. No, primer día en Cuba. Estamos empezando el final del primer día. Vamos a ver qué nos depara mañana, bandita, y claro, ahí los topamos claro, de rato. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerden que los campeones no usan drogas. ¿Cómo no, me ves, güey? Yo soy el más tranquilo de todos, güey. ¿Qué pasó?